Hola. Bueno, acá seguimos conversando con Esther Pelufo sobre el tema coach educativo y lo que se viene tanto para la maestría eh, eh, en educación para los coaches. Y entonces, bueno, la pregunta que se me ocurrió que estaría bueno explayarse es ¿qué puede hacer un coach educativo cuando recibe su maestría? ¿Y cómo puede intervenir? ¿En qué situaciones? ¿Qué variedad de posibilidades hay? Y bueno, aquí la tenemos y... ...creo que va a ser muy ilustrativo para todos. Adelante, Esther. Bueno, vamos a ir de los aspectos más este, complejos y más este, abarcativos... ...a los de menor eh, implicancia. Por ejemplo, el cambio de cultura en las organizaciones. Hoy en día se venden mucho en las escuelas privadas... ...por lo menos en la República Argentina, por situaciones varias porque además algunas incluso porque son instituciones familiares y ya se terminó la cabeza de familia y los que lo siguen, los herederos, no están ni en condiciones ni en deseos de continuar. Entonces lo venden a otra, a otra escuela. Esa otra escuela viene con una cultura que no tiene nada que ver con la cultura que se estaba llevando a cabo en esa escuela. Entonces debe adaptarse una a la otra. Debe de ir haciendo una adecuación, tanto en los docentes, porque van a haber un cambio de actitud frente a su, a su labor, como también con las familias. Sí. Bueno, esa es una de, entonces, eso sería lo más importante: el cambio cultural, sí. que es abarcativo a toda la institución. Otros aspectos son la capacitación a los docentes, dándoles las herramientas y a los asistentes de, de la docencia dándole las herramientas comunicacionales básicas y las de resolución de conflicto porque el conflicto tiene un aspecto muy importante que es que al principio el conflicto se presenta como una molestia y entonces como tal no es tomada en cuenta ni por los que la sufren ni por los que están a cargo de ellos y así se comienza una escalada de conflictos. Y luego entonces eso puede después traducirse en bullying. Y entonces hay que ver qué actitudes de prevención se tienen que hacer. Y si una vez es que está instituidos ciertas situaciones, es el coach el que tiene que investigar y trabajar con los diferentes personajes que actuaron o que están en esta situación. Porque nunca es uno solo sino conforman una, una pandilla o una alianza, entre otros. Eh... Acabas de decir, es el coach que debe intervenir, ¿no? A mí, a mí se me ocurrió recién, sí. me gustan usar las analogías. Es el cirujano que tiene que intervenir en una específica función, que puede ser una, una sección de, de páncreas o lo que fuera, sí pero este es un cirujano de músculos. Entonces yo creo que la especialización, un poco para hablar de, de por qué si yo como coach no puedo intervenir en todas esas cosas, por qué tengo que eh, ser un especialista en educación. Entonces, yo no puedo operar cualquier cosa, yo me especializo para entrar en determinados eh, lugares. Y me parece que el coaching está entrando en, este, en esta faceta de, de, de especializarse, de lograr maestrías que, que te habiliten a conversar en determinados sectores, como es la educación, que no es lo mismo que una... ...que una este, conversación personal exclusivamente... ...o una empresa, no sé, de, de, no sé, de otro tipo, digamos, ¿no? Claro. Cigarrillos. Fíjate vos que una de las materias fundamentales... ...es la pedagogía ontológica. Ajá. Quiere decirles que se le da los elementos para comprender a los alumnos en las diferentes edades cuáles son sus las expectativas, las inquietudes y qué herramientas tienen para poder superar eh, problemas de atención, problemas eh, cognitivos. No significa que ellos sean este, terapeutas de la salud, pero sí pueden ayudar a detectarlos, hablar con las familias e indicarles y sugerirles que se necesita de un especialista determinado. Entonces, este, hoy en día, en las instituciones educativas, en lugar de la función del psicólogo, se está introduciendo la, la función del rol del coach. Donde el coach entonces detecta, porque el coach tiene un es un observador diferente es un observador que está caminando por la institución y está viendo corporalidades está escuchando que sabemos bien como coach que escuchar es mucho más que oír sí. entonces está viendo y ante situaciones que les resultan un poquito sospechosas de que ahí puede haber algún conflicto o algún quiebre que está escondido entonces se dirige a la persona correspondiente este, puede ser que se hable con, la, con los directivos y les dice, mire, mí me parece que tales y tales docentes están pasando por una situación especial o los veo con una actitud determinada. Entonces, bajo la autorización del directivo, porque siempre, nunca hay que pasar por encima del directivo en este caso, entonces el directivo le da la autorización para poder conversar con estos docentes de forma individual con una conversación y ver qué le está pasando porque un docente que está mal porque está teniendo un quiebre que no lo puede superar eso lo va a trasladar al aula va a trasladarlo Seguro. porque este si uno el chico es muy sensible por eso la inteligencia emocional ahí estamos trabajando totalmente con las emociones a flor de digamos de piel es todo relaciones no es lo mismo que el vendedor que tiene por un rato está con las manzanas y otra vez y otro rato con los clientes acá estamos constantemente en relaciones de todo tipo y relaciones que se entrecruzan entre niños, entre docentes, entre directivos, entre docentes, entre sí entre la familia hoy la familia es muy demandante entonces no se le puede decir, y esto es así porque nosotros acá lo institucionalizamos así y punto. Hay que fundamentárselo, y fundamentárselo a veces científicamente, el por qué estamos actuando como actuamos. Para que esa familia se vaya tranquila de institución y tenga confianza, sígate manteniendo la confianza, y es responsable respeto fundamentalmente y el reconocimiento hacia el docente. Me gustó eso de, me gustó eso de, de reemplazar o de acompañar eh, a los directivos como coaches... ...en las conversaciones con las familias. Claro. Porque, porque realmente está bueno eso de que se puede eh, deslindar por un lado... ...asistirlo al directivo y poner en la mano del coach la responsabilidad... ...de poder ¿no? observar la, el lenguaje y la, el nivel de la discusión es. y la conversación... ...que no desgaste a la institución... ...eso es un beneficio para las instituciones... ...que por ahí los coches ...ahí con, con un con una respaldo... De, de, ...de un conocimiento educativo, por supuesto... ...es otra de las intervenciones... ...exactamente, o sea, por ejemplo... Eh, ...cuando se va a admitir una familia... ...en la institución, se, man, se tiene una entrevista... ...una entrevista con ambos padres... ...entonces siempre en las entrevistas actualmente... ...de los colegios que están... Eh, ...digamos, más avanzados en, en todas estas propuestas eh, no tiene la entrevista en forma individual ellos los directivos con los padres, sino es el directivo con el coach el coach está callado está observando solo interviene en el momento que le parece que hay una palabra este, que está usado como una afirmación y es un juicio o cosas por el estilo, cosas, esas distinciones y además una vez que la familia se va le da un feedback al directivo para que él a su vez pueda seguir actuando de acuerdo como es la situación. Está buenísimo. Eh, me, me, para terminar un poco esta esta, esta parte. Los coches en general estamos esperando que nos llamen. No, pero el... los coches están esperando que llame. ¿Por qué? Porque nunca aprendimos a cómo ir a intervenir en una organización y ofrecernos, ¿no? Sí. Entonces. Digamos, yo tengo alguna experiencia en eso porque de alguna forma hay, hay, hay un proceso y un sistema. Eh, entonces, una de las cosas es, más allá de que hayan estrategias de abordaje, para armar un proyecto e ir a una institución, ¿esta maestría en qué medida los puede ayudar o asistir? Bueno, acá esta maestría no está formando dependientes, está formando emprendedores. Muy bueno. Entonces, porque a su vez nosotros tenemos que formar emprendedores y no está más la sociedad del empleado o del obrero uh -huh. eh, no nos olvidemos que nosotros somos el futuro de esos niños no los niños son el futuro porque nosotros tenemos que formarlo para ese futuro y esos escenarios ya se van vislumbrando más que hay ella eh, ya... Eh, países que están muy más desarrollados que nosotros aquí, por ejemplo, en Argentina o en Uruguay, entonces que ya están teniendo coches sin, sin conductor, etcétera, donde se están eliminando ciertos puestos de trabajo, pero a su vez se están creando otros puestos de trabajo, pero esos puestos de trabajo tienen una característica muy diferente a las actuales, Nadie le dice, vos tenés que hacer así, pon este tornillito aquí y allá Sino tienen que ser personas independientes Que tengan capacidad de decisión Creadores e innovadores Un espíritu de emprendimiento Aún estando trabajando en una organización Correcto, correcto eh, bueno, Vamos a terminarlo con dos minutos acá Hay otro tema que tiene que ver con esta cuestión de ...creo que lo dijiste, pero el estado emocional de los de los profesores... ...en Uruguay hay una cultura bastante particular... ¿Sí? ...o sea, todo lo que es el sector de la educación... ...bueno, está sometida a distintas situaciones varias... ¿Sí? ...lo que vos llamabas antes... extremes o burnout... ...pero también hay una situación que se repite... ...que es la, la reacción de los, de los educadores... ...cuando hay una, una violencia por parte del alumno... ...o por parte de las madres... ...entonces si hay una acción de violencia... Paro nacional, o sea, de repente la reacción eh, que tienen los maestros es porque están de repente muy emocionalmente complicados, claro. pero esto se repite, esto se repite y han habido, después de un año, varias noticias de eso un alumno que se pelea, o una madre o un padre que agrede al maestro y esta es una situación de violencia en la que vivimos. ¿Qué puede el coach incorporar en la parte pedagógica o en la parte de intervención en estos casos para ser efectivo y bajar el nivel de crisis que hay en ese sector? Primeramente ponderar a los docentes y hacerlos sentir a ellos mismos que son personas de, que, decir, que deben de tenerles reconocimiento y, y ser respetados. Uh -huh. Porque si yo voy con una sensación de debilidad, de impotencia, es muy fácilmente que venga un padre y me agrede. Pero si yo estoy bien posicionada, cuando voy a tener una reunión con un padre, previamente hago todo un control de mis emociones a través de diferentes técnicas y me presento muy segura de mí misma. La actitud con que yo me presento al padre va a hacer que el padre se retraiga de inmediatamente de agredirme. Y en la manera en que yo sepa mantener una discusión con argumentaciones, ¿eh? Sí, lo, lo, lo, es interesante acá porque quiero aclarar Generalmente quien no, no conoce el programa O quien no sabe muy bien de, que, de, que, de cómo funciona esto Es que esta, este, este programa tiene un componente muy especial Que es mediación, en la que vos sos experta Manejo de conflictos, en la que vos sos experta Y la otra es, este el, el otro componente, más allá del liderazgo La pedagogía ontológica Exacto. Que son tres cosas que habitualmente no se manejan en una formación Y que Ajá. tiene que ver con esto de la mediación de la intervención del coach con herramientas diferentes que lo, que lo, que lo potencian ¿Sí? para advertir e intervenir en, en el nivel de violencia que hoy estamos viviendo en general ¿es así? claro, exacto pero el nivel de violencia la violencia trae violencia entonces, ¿cómo hacer que el violento cómo podemos desarmar al violento? hay muchas estrategias nosotros tenemos que partir cuando viene una persona eh, que quiere, ya vemos que viene con un espíritu de discusión, de enfrentamiento. En lugar de nosotros ponernos a la defensiva en enfrentamiento, tenemos que presentarnos lo más amablemente posible e incluso hablar de un tema que no tiene nada que ver con lo, ese enfrentamiento que esta persona trae. Como, qué hermoso eh, chaleco que trajo el señor Gerardo. ¿Dónde lo compro Porque a mí me encanta. Entonces, la persona va a responder. Ajá. Y ya bajó su nivel de agresión con el cual tenía, porque yo lo saqué del punto de atención. Y con algo no muy sofisticado, con cositas de ese tipo. Entonces, una vez que yo creé un clima de conversación, Recién puedo. Y si llega la persona a ponerse aún un poco, bueno, mire, ¿qué le parece? Hoy este, hemos llegado a este punto, si este tema lo seguimos conversando mañana, eh, en el cual ya hemos más o menos cada uno digerido la situación como es, y mañana continuamos para ver cómo podemos terminar este proceso. Es un buen ejemplo. ¿Sí? Eh, sí. La verdad es que se lo vamos a dejar acá sí. para que...